De mi paso por ciencias económicas me llevo la posibilidad de investigar, pero también de debatir tanto con mis compañeros como con profesores. Me llevo el privilegio de haber conocido personas extraordinarias. El acceso a la educación pública de excelente nivel me permitió formarme y acceder a posibilidades laborales que hoy a diario disfruto. Me llevo muchas cosas, sobre todo herramientas de ejercicio profesional, pero sobre todo esas ganas de, de seguir estudiando, investigando y por supuesto muy lindos momentos. Lo que espero de la facultad es poder seguir capacitándome en sus carreras de posgrado. Poder generar aportes que al menos tengan un mínimo impacto en la sociedad. El nivel de incorporación que tiene la sociedad, a los profesionales de ciencias económicas, por la amplitud de trabajos y los tipos de trabajo que uno puede realizar, estoy convencido de que fue y es y será siendo una gran elección. Gracias, Junar.